Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 5 de julio al domingo 11 de julio del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes que comentó algo este, la semana pasada. Gracias por los buenos deseos. Y bueno, empezamos con la lectura de esta semana como saben, empiezo con las cartas de Dorian Virtue, que son estas de acá este, les comento, todavía no ha quedado mi techo <ríe> Diosito, el universo quiere que practique la paciencia aparentemente pero bueno, parece ser que ya le van a dar solución la próxima semana Este y uh, comento esto porque bueno, se supone que iba a ser un rollo de una semana y pues yo creo que ya vamos en la sexta este entonces bueno hay veces donde realmente el universo pone a prueba nuestra paciencia pero no pasa nada mientras estemos con salud y de buenos ánimos todo está bien este de mis cartas utilizo tres cartas hago lo mismo que con la primera carta de la virgen maría me guío por mi intuición si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, armoniza las cartas antes y pide que los mensajes angelicales se hagan presentes. Están aquí presentes dos de mis hijos. Puede ser que de repente uno se haga presente auditivamente o de otra manera. Uno ahorita ya agarra una pelotita para jugar con ella. Muy bien. Para eso los pajaritos están más que callados. Y utilizo también estas cartas de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue. Muy bien. Vamos a leer las cartas e interpretarlas a ver cuáles son los mensajes angelicales para todos nosotros para esta semana del 5 al 11 de julio. La carta de la Virgen dice, Mercy, gracia, la gracia divina. Y pues es el arcángel Gabriel que está sosteniendo una gladiola blanca y dice, I'm kind and thoughtful toward myself and others. Soy amable y considerado tanto hacia mí misma, mí mismo y hacia los demás. Consideración y amabilidad. Okay. Esto es muy importante Con toda esta situación de política, de la pandemia De lo que fuera Este, Pues ha habido cada vez más agresión Aquí en México también las agresiones de los narcos han incrementado Entonces la violencia en general cada vez está un poquito más fuerte en el mundo independientemente del país o la zona. Este, entonces, bueno, lo que nos está pidiendo la Corte Celestial es ser amables y ser considerados con los demás. ¿Okay? Vamos a ver cómo prosigue esto. Para el día lunes y martes, la carta dice, Consuelo. Y es el Arcángel Azrael, y dice, Arcángel Azrael, ayúdame a encontrar el alivio o consuelo en esta situación, Respeto la voluntad divina Encuentro la paz y la tranquilidad Amén Cuando sale esta carta normalmente Bueno Israel es uno de los arcángeles de la muerte Así se le denomina Y cuando sale esta carta del consuelo Normalmente es que Pasa algo eh, Donde teníamos tal vez una cierta expectativa Y resulta que sale diferente A lo que teníamos esperado No tiene que ser nada no más estoy comentando pero si fuera el caso, entonces ahí nos están consolando los ángeles, nos están diciendo que, bueno, el, la voluntad propia y la voluntad divina no coincidieron y pues hubo un resultado diferente y que, eh, también por mi experiencia, a veces esto es una bendición disfrazada, Tien, tiene una razón de ser, por eso dice, respeto la voluntad divina, este, tiene una... Mayor sabiduría, ¿no? La divinidad misma. Entonces, por algo no se dio como lo esperábamos, pero como digo, luego resulta que es una bendición. Entonces, nos consuelan los ángeles, como los niños chiquitos, ¿no? De que, que pues no sé qué, querían el helicóptero o la muñeca o qué sé yo para tal fecha, y pues resultó que les regalaron el suéter, ¿no? Y este, pues así como que, ay, qué padre el suéter. <ríe> pero luego resulta, no sé, con el tiempo de que, uy, mira qué padre, el suéter salió buenísimo porque te protegió y te dio calor. Y pues el helicóptero, qué sé yo, se lo hubiera robado a otra persona o algo hubiera pasado, ¿no? Entonces a través del tiempo nos damos cuenta. Pero pues como niños en el momento estamos un poquito desilusionados cuando pasa esto, ¿no? ¿Quién sabe qué vaya a ser esto de lunes y martes? Eso también se puede dar, en, o sea, no en algo material, sino en una relación que tal vez esperábamos una reacción muy diferente ante tal situación de tal persona. Y fue así como que, y mira! No se alegró tanto, no le dio tanto gusto como yo esperaba. Y pues nos consuelan, ¿no? No sé. Vamos a, a ver cómo se desenvuelve esto. Para el día miércoles y jueves la carta dice milagros. Eso siempre nos encanta esta carta. Es el Arcángel Gabriel nuevamente que se hizo presente en la carta de la, de la gracia divina. Y Dice Arcángel Gabriel, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia, no dudes, sé tú. Imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Entonces, bueno, en cuanto al decreto, ya he tocado este tema varias veces. El cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles, a la corte celestial, como quieras denominar, a esta energía superior. Entonces, bueno, nos están anunciando milagros. Y el milagro es una situación, pues, contraria a la de este lado, donde, pues, no esperábamos que se pudiera dar algo porque era como casi poco factible muy difícil que se diera etcétera, pum, de repente ahí se da ¿no? entonces puede ser que digo, siento que es un poquito muy rápido pero aquí estemos un poquito desilusionados, nos están consolando el universo que no se dio tal situación y pum, resulta miércoles y jueves que no se dio esa porque se dio esta, no qué sé yo se me ocurre un ejemplo hiciste una reservación en un hotel este y te dicen, pues sabes que si sí, el hotel ya está totalmente lleno pero voy a tratar de conseguirte otro hotel que esté en una zona similar en costo igual y estás un poquito desilusionado porque dices, chin no me va a tocar ese hotel pero pum, resulta que hay otro hotel que está en la cercanía del primer hotel y es de mucho mejor calidad y superior las condiciones incluye tal vez las tres comidas y pues resultó mucho mejor esto que esto ¿no? digamos como ejemplo vamos a ver qué pasa, para el viernes, sábado y domingo la carta dice escribe aquí como yo bueno diseñé, hice estas cartas aquí en vez de escribe deberías decir crea más que escribir pero bueno, así salió. Y dice, Arcángel Metatron, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios, ni juicios. Plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no, escribe un diario. Aquí este es como un ejercicio del coaching ontológico. Y bueno, yo creo que por eso tal vez surgió primero Escribe donde escribes tus pensamientos en una hoja de papel para ti, nada más para expresar, para sacar energéticamente lo que puede estar estancado dentro de ti ¿no? y ese es un muy muy buen ejercicio, sobre todo para la gente que le cuesta trabajo expresarse y comunicarse, de hecho tener esa comunicación interna entonces bueno esto como ejercicio y como dice este, la carta sin prejuicios, o sea no te juzgues Puede ser que la mente te diga, ay sí, aquí está sentado. Si de por sí no te sale, no, no, puedes, no eres bueno en esto. Este, ¿Para qué lo intentas? O, ¿Qué sé yo? Toda la negatividad que puede haber. ¿no? Pero más allá de este ejercicio de escritura, de, de expresar nuestras emociones y lo que estamos pasando, lo que nos preocupa, etcétera Bueno, para terminar de decirlo, en este ejercicio del coaching ontológico, que también tiene que ver algo con la energía, Normalmente pues se puede escribir ahí todo lo que le preocupa a uno, todo lo que está pensando, todo lo que desea, etc. ¿no? Entonces, bueno, aparte de una hoja pueden ser más. Y, lo, y la, el propósito es sacar esa energía, yo hago bolitas las hojas, las pongo en un plato de metal, le pongo fuego, y que en el exterior que salga el humo y que simbólicamente el humo, ascienda mis deseos y mis eh, preocupaciones al universo. ¿no? Entonces, donde estoy diciendo, le estoy dejando al universo que resuelva esta situación, obviamente hay que pedir por ello, ¿no? de decir, bueno, échenme la mano, ayúdenme con esta situación. ¿no? Hay que invocar a los ángeles. pues, Pero aparte de escribir, también hay otras maneras de comunicarse o de manifestarse. Perdón Y por eso también puse lo de pinta, dibuja, crea, sin prejuicios, nuevamente, y sin juicios. ¿no? Y este es un excelente eh, ejercicio para ponernos en contacto con nosotros mismos. Entonces es un poquito un trabajo de introspección. Y esto del, sin tener prejuicios o juicios es importante, porque nadie más que tú va a ver esto manifestado, sea un escrito, una pintura, dibujo, lo que fuera y tú también lo puedes o guardar o incinerar o hacer con, el, con ellos lo que quieras, no hay una regla no es un ritual que se tenga que seguir como tal es más un ejercicio emocional y energético ¿no? muy bien, entonces bueno procura hacer esta introspección y sí es importante de que no sea la meditación sola, sino de que haya una manifestación ¿no? que haya algo tangible que estés expresando muy bien por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años la carta dice, nuevamente milagros miren qué tal es chistoso, en las últimas lecturas cuando ha salido la carta de milagros que ha sido poco se ha repetido en dos cartas entonces bueno está muy marcado lo de los milagros entonces pues vamos a ver eso es algo bonito no es algo inesperado también es algo que no nos esperábamos y ¡pah! resultó que salió tal cosa no y yupi entonces pues no sé puede ser desde una relación de pareja puede ser un éxito económico profesional puede ser un, no sé un reconocimiento puede ser cualquier cosa no igual que no sé ganas la lotería llegue dinero inesperadamente a través de una herencia de una persona que tú ni sabías si sí sabías de su existencia pero no sabías que te quería tanto que te dejó un, un dinero no sé algo algo inesperado ¿no? y algo agradable aparte entonces bueno este interactuemos a través de la gracia de nuestra propia gracia y de la gracia divina siendo amables y considerados hacia los demás y bueno, este, trabajemos esta semana como digo, primeramente parece ser que va a haber algo que como que nos va a desilusionar un poquito y vamos a necesitar algo de consuelo pero luego, pum, se da la contraparte del milagro y es algo que nos va a levantar nuevamente nos piden hacer un trabajo de introspección yo creo que aquí es, tal vez valorar un poquito esto ¿no? y dar gracias para que se multipliquen las bendiciones y bueno siguen habiendo más milagros creo que queda muy clara la lectura agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos como saben los hago con mucho amor este agradezco a quienes se suscriben y pues lleguemos a repartir esta luz a, a compartirla con más personas de por sí ya hay mucha agresividad y mucha violencia en el mundo la verdad a mí a veces me preocupa un poquito esto porque este, da la sensación a veces que en vez de estar avanzando como comunidad, como humanidad, estamos retrocediendo. Pero bueno, tal vez es parte del proceso mismo de la humanidad que tenga que revalorar este, pues las virtudes que tenemos y los valores que tenemos. Sean desde los naturales, del medio ambiente, cuidar el agua. ...los bosques y demás... ...y este, los valores propios... ...no, no sé... ...ya veremos en qué termina esto... ...pero bueno... ...te mando muchas bendiciones... ...pienso muchísimo... ...desde hace dos, tres semanas... ...en la gente que está en el cono sur... ...de América sobre todo... ...porque parece que está... ...fuerte la situación de los contagios de COVID... ...aquí en México estamos teniendo una tercera ola... ...este... ...que bueno... También el gobierno manejó muy mal la situación, relajó mucho las medidas y este, pues, por lógica se está dando esta, este contagio con la variante Delta que se supone que es más contagiosa, pero no más peligrosa, no, más, no con mayor mortalidad, digamos. Y uh, bueno, pues se lee de todo, se lee de casos de gente que ya ha estado vacunada con las dos dosis y que contrajeron este, la enfermedad. Y bueno, pues ese es el porcentaje bajo de la efectividad que les tocó la enfermedad, ¿no? Este, pero bueno, en mi caso, que yo ya cuento con ambas vacunas, pues yo ya siento que ya la libré, digamos, vulgarmente, ¿no? Y este, ya en el sentido personal, íntimo, ya levanté un poquito más las medidas de seguridad. Este, gente nueva que llega a la casa, sí si la llego a desinfectar y este, pero pues ya pude abrazar a mis papás ya los visité sin cubreboca y la verdad es maravilloso el ya poder interactuar un poquito más normal con la gente que quieres y ya voy a socializar también un poquito más la próxima semana la invité a unas amistades a la casa este, vamos a ser cuatro o cinco personas para convivir un poquito ¿no? que es muy importante bueno, les mando a todos este, muchas bendiciones, deseándoles lo mejor. Este, comento esto de mi situación actual a comparación de la de Sudamérica para que sepan que sí hay una mejoría, aunque aparentemente no sea el caso, pero sí la va a haber. Es cuestión de tener paciencia y dejar que las cosas mejoren por sí solas. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.